Hey, ¿qué tal, gente? Yo soy Comagicomón, y bueno, después de haber estado una semanita FK, por varios motivos, hoy traigo un nuevo vídeo en el que jugamos con Botai, un par de partiditas en el modo arena, la liamos bastante y pasan cosas maravillosas, <ríe> y también, bueno, en el torneo de ayer, el día 12 de domingo, que jugamos y la liamos también, y pudimos disfrutar de unas partiditas bastante locadas así que, dentro vídeo. Toma. Chico Chateo que ha pegado aquí, el tonto pollo. Madre mía, hermano, si es que este tío era... Madre. Vamos, coño Oh, shit Vaya tiraco Wow Vamos. ¡Vamos! Sí, señor, coño. Sí, señor, bro. Esto sí, tío. Esto sí, nice. Joder, bro. Vale, eh, me voy para ti a todas. Donde caiga caigo. Vamos, los tíos estos que quieren ¡Uy, yo lo he matado en el. ¡Yo lo he reventado, hermano! ¡Yo lo he reventado, Bonsai! Apaga. Otro, ¿eh? eh, estoy contigo, le pego bazocazo, eh. Bazocazo a todas, bazocazo. Lo tiro. Bazocazo. Edito, edito un poquito. Bazocazo. ¿No, escudo? Guay, a ver si puedo coger high ground. Le voy a pegar con el bazocazo. Uh, cuidado. Están arriba, eh. Los tiro de arriba, González, ¡Oh! Le dejan en blanco ¡Lo tiro! Hostia, me he encerrado Vale, arriba queda uno Nice, ¿Vantó? qué buena, cabrón, qué buena Nos queda uno, ¿eh? Está arriba ¡Va a, caer, ¡Va a caer, va a caer, va a caer, va a caer! ¡Muerto! ¡Ha caído en la trampa, tío! ¡Ha caído en la trampa, hermano! ¿Dónde está el otro, tío? ¿En el aire? Con la out, mejor ¡Qué buena. Madre mía, la que hemos liado. Güey. La verga, wey. Tenemos que avisar Manu ya. <ríe> Me están palmeando a full. Buenísima, mi hermano. Vale, a va, va, va, voy a intentar. ¡Oh! oh tan blanco ese! 116, sí le he pegado 116 yo con el nipper. Y yo le he pegado 60 con, con. O sea, dos veces con el puto.. Vente, vente, vente. Voy, voy construyendo y editando, eh. en nuestra. Eh, los... En nuestra. Solo gasta por la derecha y está Sí, sí, sí, sí. Eh, estoy, estoy en área, eh. Estoy safe aquí. Estoy safe. Solo eh. y safe. Vale, estoy contigo, eh. Claro que me viene uno por detrás, Vale, intenta tirarse de abajo para que se muera. Vale, lo he tirado, lo he tirado, lo he tirado, lo he tirado. Vale, vale, claro, vale. No ¡Eh, eh! ¡Está aquí! Voy, eh. Vale, van blanco, van blanco, eh. Vale, voy, vale. Voy, voy, vale. voy, voy, Le spameo, le spameo. Le voy a poner una trampa. Dos trampas. A ver cuándo salga de ahí lo que hace. ¡Ja! ja! Está aquí, está aquí, está aquí ¡Está blanco! ¡No, la trampa! ¡Qué buena, coño! Nice Ten cuidado, ten cuidado Vamos a ir rotando poco a poco Porque... Espera, cubro, ¿eh? Cubro Cubro, cubro, cubro, cubro Ponte lo que tú quieras Ni te preocupes Nos quedan dos, en verdad Eh, están allí, ¿eh? Podemos hacernos la easy nos queda uno Vámonos Vámonos, vámonos, vámonos Poco a poco, poco a poco Cuidado, cuidado, cuidado, cuidado Vale, vale, vale Le insisto yo, ¿eh? Lo insisto, lo insisto Le voy a spamear a todas ¡Oh! ¡Vamos! ¡Coño! Qué nice Joder La puta ahí eh. Nice Vamos, coño, vamos. Nice. Vaya puto combo que hemos hecho a este tío y no sé ni cómo es más. Ahora sí que sí estoy bien jodido. Vaya tela, hermano, cuánta peña me puede llegar a agredir en 0,5. ¿Sabes? Brutal. A tu puta caza, hermano, rata. ¿Qué? O sea, tanto por culo que me ha dado este tío para esto. Vaya de la mala a huevo, hermano. Tonto, Lo siento, bro, tío, pero eras un retrasado nivel máximo, hermano. Vaya tira, bro.